Elvis Ramón Calcaño sufrió lesiones en ambos brazos a consecuencia de un accidente provocado por un caballo que mientras se desplazaba sobre una motocicleta fue sorprendido por los dos animales. Producto a los golpes, continúa recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad. Eh, Salió un poquito rápido, claro, y eh, salí medio bajando el y después pasé, pulbita, de pasar cada una vida cada una que como ¿Dónde? ¿Dónde es? En la loma de Jaya. En la loma de Jaya, ¿entonces? Encontré los animales que venían corriendo, que sube con la calle. Y yo no tuve todos tuve que darle obligatoriamente a tapar, todo el, todo el, todo el, uno de ellos, porque venían atareados era. ¿Cuánto eran dos? Y dos. Eso ocurrió en hora de la noche o hora de... Como en las... el uso de las 5 y media de la tarde. El hecho ocurrió en la comunidad de Jaya de este municipio. Joanny Cordero, MTN.